ver los objetivos ok ya hicimos que el análisis interno ya hicimos que el análisis interno ya hicimos nuestro análisis foda ahora nos tocaría realizar la determinación de los objetivos ok entonces para ello vamos a ver de forma muy rápida ¿Cómo se establecen los objetivos? No? Este tema entonces va a estar orientado a conocer cómo se plantean los objetivos del plan estratégico de marketing. ¿okay? Entonces en este tema lo que vamos a conocer es la importancia de establecer los objetivos claros, conocer la diferencia de los objetivos principales y secundarios, utilizar las herramientas SMART para plantear objetivos, identificar los principales errores que se cometen al plantear objetivos, para hacerlos entonces... El, los lineamientos que van a regir este tema el contenido es muy corto vamos a ver los tipos de objetivos los objetivos principales, los secundarios los objetivos cualitativos los objetivos cuantitativos, cuantitativos perdón el uso de la herramienta SMART y ejemplos de cómo plantear objetivos, entonces va a ser un tema muy cortito eh, les recomiendo que revisen la bibliografía vean el tema y Aquí tenemos el esquema que estamos manejando. Ya sabemos, hicimos eh, la dirección estratégica, hicimos el análisis interno, hicimos el análisis externo, hemos utilizado la herramienta del FODA, hemos establecido en las fortalezas las debilidades, el análisis interno y el externo. Ahora nos quedaría determinar los objetivos para después formular las estrategias finales. ¿no? Ahorita las estrategias que hemos establecido en este análisis del FODA, son estrategias preliminares, ¿ya? Esas estrategias se van a, se van a como quien dice, se van a fortalecer, van a, pueden cambiar según el enfoque estratégico que la empresa decida, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en el punto 5. Ahora, lo que tenemos que hacer es establecer los objetivos. ¿Qué vamos a corregir primero? Hemos identificado, sabemos qué está mal, qué está bien, Dentro y fuera de la empresa. Entonces, ahora es preocuparnos en establecer los objetivos. ¿Qué vamos a darles? ¿Qué solución le vamos a dar a aquellas deficiencias que hemos encontrado? ¿Ok? Tipos de objetivos. Empecemos entonces. Los objetivos buscan contribuir y resolver un problema en, en especial o es eh, un problema principal. ¿no? Están expresados en veros de acción lo que, lo que permite su realización o consecución. La, cl la clasificación o tipos de objetivos son básicamente dos. ¿no? Tenemos los objetivos principales y los objetivos secundarios. Los objetivos principales generalmente son a largo plazo. Estamos hablando de 4, 5, seis años. ¿no? Los objetivos secundarios que pueden ser a mediano y corto plazo. Cuando decimos mediano y corto plazo nos referimos a un año máximo, dos años. ¿no? ¿Qué más? Los objetivos principales. Como ya dijimos, son a largo plazo. Para poder establecer esos objetivos, tenemos que, que hacer, hacernos la siguiente pregunta. ¿no? ¿Cómo queremos llegar a ser como empresa o como marca? ¿no? Eso a futuro. Entonces, eso es un objetivo a largo plazo. ¿Cómo queremos llegar a ser como empresa o como marca? De aquí a 10 años, de aquí a 5 años. Entonces, esos son los objetivos principales. Deben ser, en lo posible, únicos y puntuales y estos pueden ser cualitativos o cuantitativos son integrales y terminales es decir eh, su cumplimiento de los para cumplir un objetivo principal todos los objetivos secundarios se tienen que cumplir no es por eso se dice que es integral y terminal porque engloba todos los objetivos eh, secundarios no Unos objetivos secundarios, generalmente, como dijimos, es a corto plazo y a mediano puede ser a corto plazo. y a mediano plazo. Son iniciativos derivados de los objetivos principales. Mínimamente se deben establecer tres objetivos específicos por cada objetivo principal. Y también pueden ser cualitativos o cuantitativos y son conductuales y específicos, orientados a cumplir los objetivos principales. Ahora, ¿cómo plantear objetivos? Es la pregunta, ¿no? La pregunta que mucha gente se hace, ¿no? ¿Cómo se plantean los objetivos? Para eso, se tiene una, una herramienta muy interesante, una, una, una herramienta inteligente, smart, por eso se llama sus siglas en inglés, la cual consiste en cinco elementos, ¿no? primer elemento, los, los objetivos tienen que ser específicos y simples, ¿okay? Fácil de entender, cualquier persona, ya sea un, una persona que sea cliente, o una persona que sea empleado o funcionario de la empresa. ¿no? Por ejemplo, eh, un ejemplo de específico, de, de un, un objetivo es lograr un buen posicionamiento. Por ejemplo, este no es un buen, un buen, un buen ejemplo de objetivo. Lograr un buen posicionamiento no es específico las personas que lean, por ejemplo, este objetivo, eh, lo pueden interpretar a su manera. ¿no? Porque lograr un, un, un posicionamiento, pues, ya es muy, muy efímero, ¿no? O sea, cualquier persona lo, lo interpreta de, a su manera. Lo correcto sería lograr posicionarse entre, los tres mejores, entre las tres mejores empresas de la ciudad. Es mucho más específico, mucho más fácil de entender, y cualquier persona que lea este enunciado, lea este objetivo, va a saber que el objetivo es posicionarse entre, los tres mejores, entre las tres mejores empresas, entonces es más específico, ¿no? ¿Queda claro esa parte? Creo que sí, ¿no? No hay donde perderse. Otro elemento que tienen que tener los objetivos, tienen que ser medibles, ¿no? medibles porque, eh, que Un objetivo es medible porque se tiene que establecer un indicador que nos permita saber si se logró o no se logró ese objetivo, ¿no? Para ello tenemos que establecer eh, un indicador, generalmente numérico, ¿no? que se pueda medir. Un error, por ejemplo, de objetivo no medible, es este que tenemos acá. Lograr que la empresa crezca en el mercado. Muy general, ¿no? muy, muy grande. No es medible. En cambio, cuando decimos lograr que la empresa crezca un 5% cada año, nos dice que cada año podemos medir, si la empresa creció o no creció, ese 5%, ¿no? Es medible, ese objetivo es medible. Otra característica de los objetivos es que sean alcanzables, ¿no? Según el tipo de empresa, eh, establecerán objetivos alcanzables. Por ejemplo, si son empresas pequeñas, sus objetivos van a ser, obviamente, eh, más pequeños, ¿no? Pero sí o sí tienen que tener ese criterio, que sean alcanzables. Un error que convierten, por ejemplo, es lo... El que tenemos acá, dice, lograr un crecimiento de 10.000 nuevos clientes en un año. Si somos una empresa pequeña, ¿será que podemos alcanzar 10.000 nuevos clientes en un año? Es la pregunta. ¿no? Lo correcto sería si somos una empresa pequeña, por eso dije que va a depender mucho de qué tan grande es la empresa. Pero si somos una empresa pequeña, tendría que, que el objetivo ser de la siguiente forma. Lograr captar 1.000 nuevos clientes en un año. ¿no? Es mucho más alcanzable y es mucho más real. Otra característica de los objetivos es que sean realistas. Igual, relacionados con la anterior. Dependiendo mucho del tipo de empresa, del tamaño de la misma, se tienen que establecer objetivos realistas. ¿no? Por ejemplo, atraer muchos clientes a nuestra página web, o a la página web de la empresa, no es un objetivo realista. ¿no? Porque puede ser uno, o puede ser muchos, ¿no? entonces no, no, no es realista. Hay que establecer un valor es que darle un valor un criterio que se pueda medir y que sea realista no por ejemplo lograr dos nuevas visitas en la página web es mucho más realista mucho más alcanzable que simplemente decir lograr o atraer nuevas visitas a la página web no o sea, queda claro esta parte finalmente eh, ot otra característica que tiene que tener los objetivos es que tiene que tener un plazo o tiempo determinado para su cumplimiento no básicamente el primero, por ejemplo, el error que se comete, establece, por ejemplo, nos dice que atraer nuevos clientes a la página web de la empresa versus lograr 2.000 nuevas visitas en la página web de la empresa, ¿no? Que es parecido al anterior, pero que eh, estamos estableciendo una cantidad, acá, perdón, acá faltaría el tiempo, y esto puede ser un año o dos años, pero de esa forma se establecen los objetivos, ¿no? lograr un número determinado de, de, de visitas en un tiempo determinado. 2.000 nuevas visitas en un año. ¿no? Faltaría, por favor, esta parte, lo vamos a corregir, en un año o dos años. ¿no? Entonces, ese objetivo sería mucho más claro que no tener una fecha, no tener eh, establecido el número de visitas que queremos en un tiempo determinado. Un año, dos años, tres meses, seis meses. ¿no? Básicamente, entonces, tenemos acá como ejemplo un objetivo principal y un objetivo secundario, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, como objetivo principal lograr una nueva log lograr una participación en el mercado del 20% y una utilidad de 900 mil dólares en 5 años. Entonces los objetivos secundarios, como dijimos, tienen que estar orientados a cumplir este objetivo principal. Por lo tanto, si los objetivos por año serán distintos. ¿no? Por ejemplo, el primer año Será lograr una participación de mercado del 5% y una utilidad de 200 mil dólares. En el segundo año, lograr una participación en el mercado del 10% y una utilidad de 400 mil dólares. En el cuarto año, lograr una participación en el mercado del 15% y una utilidad de 600 mil dólares. Para que cuando llegue el quinto año, ya tengamos cumplido estos, estos objetivos. ¿no? Entonces, el quinto año. Podemos decir, lograr una participación de mercado del 20% y una autoridad de 900 mil dólares. Entonces, de esa forma se establecen los objetivos principales y se establecen los objetivos secundarios. ¿no? Eh, son las preguntas que hay que responder después de ver este pequeño tema. Ya en la próxima clase vamos a ver el tema número 5. Y con eso culminamos entonces esta transmisión. Eh, agradecerles nuevamente a los que están eh, presentes a, a consultas la verdad eh, muy contento de, de, de compartir con ustedes esta clase virtual eh, muy contento la verdad de su asistencia, de su participación espero que las preguntas eh, las dudas que tengan por favor las envíen por el chat como me las envían vía correo vamos a estar en contacto quiero ver su avance por favor y eh, no se olviden que la próxima clase vamos a ver el tema 5 revisen por favor los videos este, el anterior hagan las prácticas y me envían por favor su avance ok, muy bien de esa forma voy a dar por concluido la transmisión muchas gracias a todos gracias Diego, gracias Jairo, gracias María Belén gracias Carol Gracias Daniela. Muy bien, gracias y será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao chicos. Chao, chao.